Amigas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper, súper el día de hoy no sé si me ven algo extraño pero me acabo de pintar el cabello de nuevo me lo corté un poquito ya lo tenía lo de abajo que se me veía casi como rubio eh, ya era pura maltratación y ya cabello bien seco entonces ya me lo corté me lo volví a pintar y por eso es que a lo mejor se me ve un poquito más oscuro pero mmm, creo que en persona no se me ve tanto este era casi el color que yo traía original pero ahí traigo como miren como otro, así como mechas, no sé cómo se le llama aquí pero bueno, el caso es que pues María José con un cabello un poco más oscuro de nuevo regresamos y bueno como les comenté en el video pasado vamos a estar hablando esta vez sobre sus experiencias paranormales ya me las enviaron, me llegaron un montón desde que les avisé hasta ahorita, entonces recuerden que selecciono tres historias por video si tienen uh, videos, audios imágenes, screenshots o lo que ustedes gusten acompañar con su historia lo pueden adjuntar ya. a ustedes me dicen, oye quiero que sea anónimo, por favor tapa esta cara, por favor que no salga después de el segundo tal, um, ¿qué otra cosa? Eh, quiero que sea anónimo, no sé si eso ya lo dije. Y de todos modos, si no tienes alguna imagen o algo que, que acompañe, pues no importa, aún así me puedes mandar tu historia y aquí lo vamos a estar contando. Así que bueno, el día de hoy van a ser tres historias, espero que les gusten muchísimo. Antes de comenzar, recuerden... Que si se suscriben, les va a aparecer automáticamente una pócima para no ver fantasmas a las 3 de la mañana y poder ir al baño sin correr. Y si le enseñan mi canal a alguien que le gusta lo paranormal y se suscribe, ya sea un primo, una amiga, un vecino, lo que ustedes quieran. Y también se suscribe, pues les vamos a mandar, además de la pócima antifantasmas, un pase para un mes libre de demonios, ¿ok? Así que, bueno, recuerden seguirme en mis redes, aquí van a estar apareciendo. Tengo Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Es todo lo que tengo. Las listadas en la cajita de descripción sobre mis únicas redes oficiales, junto con este canal, fuera de ahí no tengo otras redes, ¿ok? Así que pues, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video, con la primera historia del día de hoy? Adelante Ok, la primera historia es de Fernanda y Fernanda nos manda algo es un video que ocurrió en su trabajo, ella comenta que, comentaba, comenta que trabajaba en una cremería, ¿ok? Y le encantaba trabajar ahí, la verdad es que su, su jefa que era la dueña de la cremería, pues era una persona muy muy buena, se portaba muy bien con todos ellos. Y que de hecho ahí en la cremería les pasaban como cosas paranormales, ¿no? O sea, ya había como mmm, algo por ahí rondando. Además de lo que ellos vivían, pues su jefa les platicaba que por ahí como 2-3 de la mañana se activaban las alarmas o activaban los sensores de movimiento y pues obviamente a esas horas no había nadie por ahí por lo cual pues ella se ponía a fijarse en las cámaras y... o sea, no sé, no veía nada cuando ella se metía pero le arrojaba las alertas una y otra y otra vez de que había detectado movimiento, de que esto que el otro y pues siempre se activaba todo pero pues cuando se metía no veía nada lo que pasaba cuando ellos estaban ahí era que les abrían las puertas que son pesadas o sea, las puertas de los refrigeradores siempre son como muy muy pesadas Imposible que se muevan a menos que haya vientos de huracanes así estilo tornados o no sé. Y también les aventaban como mmm, pedazos grandes de jamón, lo cual pues también son bastante pesados, entonces... Pues así como que el airecito se lo llevó, pues no era posible Dice que esto ya era tan común que era como parte del día a día Casi así de que, ay, a ver, ahora te toca a ti levantar la pierna O ahora a ti te toca recoger el pedazo O tú cerrarle la puerta o algo así En diciembre, Fernanda queda encargada del negocio Porque a sus jefes les dio COVID De hecho hubo como un brote ahí Y pues se quedaron solamente tres empleados ahí Desafortunadamente su jefa falleció debido a esta enfermedad Y de igual manera solamente se se quedaron eh, las tres personas que les comenté, incluida ella en una de esas tres personas, trabajando en la cremería cuando ya su jefa falleció. Entonces, bueno, estas cosas paranormales no dejaron de pasarles. Al contrario, como que pasaban y pasaban y pasaban. Incluso una vez, ellos siempre tenían mucha gente ahí. Por lo cual, pues todos se pudieron percatar de que la puerta del refrigerador se estaba bien abriendo. Uno de los empleados que se quedó, recuerden que eran tres, era el sobrino de la, pues, sí, de la jefa. Y él fue el que se dio cuenta que la puerta de la bodega de la cremería se estaba moviendo sola. Ellos así como de que, ah, pues la puerta, ¿sabe que Al principio pensaban que era el gato pues de su jefa, que, que ahí estaba siempre, pero el gato estaba en otro lado totalmente diferente. Es aquí cuando eh, Fernanda saca su celular y empieza a grabar, cuando ve que el gato está por allá, no hay gente, todos los... Pues sí, todos los trabajadores están juntos y de todos modos se seguían moviendo cosas alrededor solas. Dice que cuando quisieron checar en las cámaras de seguridad, porque por toda, la, por toda la cremería hay cámaras, se dieron cuenta que ese momento no lo grabó, realmente el único como video que hay es del celular de Fernanda. Esto les pasó por tres días seguidos y ya fue cuando ellos decidieron como que ya saben hacer una oración, prender una veladora, porque ellos piensan que, que es su jefa. Porque su jefa los quería mucho y les decía que ellos eran sus hijos sin ser sus hijos. O sea, los quería mucho y a lo mejor es como su manera de demostrarles que ahí está o que pues les anda diciendo adiós o que pues sí, ahí sigue pues en su cremería, quién sabe. Así que pues vamos a ver el video que nos mandó Fernanda. Vámonos con la segunda historia Esta segunda historia no la manda Angie Y Angie pues nos cuenta cómo fue que recibieron como un mensaje de una persona que ya había fallecido Y se hizo pues lo que dijo bueno, más o menos. Aquí les voy a contar. El caso es que Angie desde chica, eh, por ejemplo, la asustaban y ella le decía a su mamá o a su abuela y su familia siempre la enseñó así como de que, ya saben esta frase de que no hay que tenerle eh, miedo a los muertos sino a los vivos y hay que tener más miedo a los vivos porque los vivos pues sí nos pueden hacer daño y los muertos no, etcétera, etcétera. Entonces, cada que a ella la asustaban o le pasaba algo que le daba miedo, le decían eso, no, no, mira, no te pasa nada, o sea, si es un muerto, a los muertos no hay que tenerle eh, miedo O sea, nunca le decían así como que no, no fue un muerto, no fue un muerto, no fue un fantasma, lo que ustedes quieran, no Simplemente le decían, no tengas miedo porque pues a quien hay que tenerle miedo realmente es a los vivos Paréntesis aquí, antes de seguir, quiero por favor que ven, noten Para todas las personas que les daba cosa que siempre estuviera esta puerta semi abierta, hoy sí está cerrada Así que yo creo que eso merece un likeísimo, ¿no creen? Bueno, de parte de Chuck, pues no, pero yo creo que de las personas que no les gusta que estés abierto, yes. Ok, entonces, bueno, les digo, ella, a ella pues como que eh, creció con, con, pues sí, con esa frase en la cabeza, con eso se quedaba. Y aparte tenían como un tío que mmm, hacía como limpias, que era como chamán y todas estas cosas, y también le decía lo mismo. Él sí podía hablar como con espíritus y demás, y Angie en su cabeza siempre decía así como de que, wow, o sea, qué padre poder ver a los muertos y hablar con ellos y cosas así. Y pues ya, así quedaba, ¿no? O sea, así está todo. Entonces, a raíz de eso, de que le enseñaron a no tenerle miedo, pues le empezó a gustar, obviamente, estos temas. Ellos siempre, con su familia, vivieron en la ciudad, pero un día su mamá tuvo un sueño con su abuelo que ya había fallecido. Y su abuelo le decía algo como que le diera vida a un molino y que le diera vida a un molino. Ahora, ese molino sí existía, era propiedad de su abuelo en vida... Obviamente cuando muere, ya saben, las herencias y todo, hubo un hermano que, que pues como que vendió todo, algunas cosas ni las cuidó y demás, entonces esa propiedad donde estaba un molino, pues estaba totalmente, ya saben, pues abandonada y sola y demás. Viajan al pueblo eh, donde era originario, bueno, su mamá y su papá, y ahí era donde vivían sus abuelos. Entonces viajan, ven la propiedad y ahí está el molino, les digo súper abandonado y así, porque pues ya nadie se metía a esa propiedad. Entonces visitan, se quedan unos días ahí y pues deciden como que arreglar esa propiedad del molino e irse a vivir ahí. O sea, era como que todo junto ponemos a trabajar el molino, pero pues le construimos y aquí nos quedamos. Ahora dice que tardaron más de lo que les habían dicho que iban a tardar por dos razones. La un, número uno pues es que la propiedad sí estaba en muy mal estado, entonces pues mientras... Hacían una reparación, veían que se tenían que hacer otras tres en otra cosa y mientras reparaban esas tres veían que esta otra tenía que hacer otra cosa y cosas así. Y la segunda cosa era porque eh, los trabajadores no se querían quedar hasta pues muy tarde o en la tarde, ya tarde-noche, ya no se querían quedar a trabajar porque decían que les movían cosas, que veían sombras, que escuchaban como voces y pues que les daba miedo y que no querían estar ahí, entonces ya que se iba haciendo como tarde, ya ellos agarraron sus cosas y se iban. Angie se enteró de esto un día, de que los trabajadores pues les daba miedo porque veían cosas, y una de esas veces que fueron a ver cómo iba todos los arreglos y demás, fue Angie, con la esperanza de lograr ver algo de lo que decían los trabajadores que se escuchaba o veía ahí. Entonces Angie, mientras sus papás hablaban con los trabajadores, pues Angie andaba caminando ahí por todos lados. Se subió al segundo piso, de hecho nos mandó unas fotos, entonces ahorita se las voy a poner para que vean más o menos cómo era que estaba la onda. Se sube al segundo piso y ahí andaba como caminando. Cuando ellos fueron a checar pues si la construcción era como que la hora de descanso o de la comida de los trabajadores, por lo cual pues no había nadie, todos estaban como que abajo hablando con los papás de, de Angie. Entonces Angie andaba toda curiosa en el segundo piso, pues esperando que le pasara algo. Recuerden que ella estaba como ansiosa de, que, de ver algo de, de lo que escuchó que pasaba. Entonces ella andaba así como que viendo y dice que de reojo alcanzó a ver como un señor que cargaba como una caja así como que la movía del lugar. Y cuando Angie así como que se asoma bien al cuarto... Ve que está, pues así como arreglado Que hay unos muebles y todo muy bien O sea, ya no vio al señor, pero vio Que estaban acomodados y los muebles Y ella así de que, ah, qué padre O sea, muy bien Y todavía bajó con sus papás y les dijo Oigan, no sabía que habían comprado muebles nuevos Quedado, Quedó súper bien en ese cuarto ¿sabe Y que los papás así de Ah, ok O sea, como que no saben ni de qué estaba hablando Y así como que la ignoraron Y ya así de O sea el cuarto de arriba que arreglaron, y los papás todavía así de, de, qué estás hablando? Y todavía los papás así como que la ignoraron por dos, y cuando fueron a ver los avances del segundo piso, entonces cuando van a ver los avances del segundo piso, es cuando Angie se pasa delante de ellos y les dice, este cuarto se quedó súper padre. Pues no, estaba todo derrumbado, las, las paredes pintadas, así todas feas o pintarrajeadas, el piso así como roto, con un montón de cosas tiradas, y fue así de... O sea, y el señor que estaba acomodando Y los muebles, ¿dónde están? Entonces, quién sabe si vio como Pues alguna visión de cómo estaba Antes, de o sea, cuando vivía Ahí su abuelo, quién sabe De momento se quedó así como, ok, vi mal Y ya, pero no lo relacionó con algo Paranormal hasta ya mucho después Total, llega la hora de mudarse A esa casa, desde que se mudaron pues les pasaron cosas extrañas O sea, todo lo que decían los trabajadores que pasaba Les pasaba a ellos Tanto que su mamá eh, llevó como al sacerdote del pueblo Para bendecir la casa De hecho nos manda una foto de, de, este, de este momento Y lo típico, ¿no? O sea, no sé en otros lados Pero aquí en México luego dicen así De que si te estás asustando a alguien O si ves un fantasma Grítale maldiciones y se va Entonces eh, su mamá no les gritaba maldiciones Pero cuando pasaba algo Les decía así como que Oye, cállate O no estés dando lata Cosas así, ¿no? Y pues Angie como que la empezó a imitar, decía lo mismo cada que escuchaba cosas, porque incluso siempre se veía que caía tinc, tinc, tinc". ya saben la típica como caniquita pero pues no había canicas, dice que ella bien valiente, pues siempre eh, con la frase en mente de tenle miedo a los vivos, no a los muertos, hasta hace un año que fue cuando todo cambió porque ya estaba haciendo su examen, bueno, más bien estaba estudiando para su examen a la universidad. Y decía que le gustaba más como quedarse muy noche estudiando que levantarse temprano. Entonces esa vez eran como las 3 de la mañana que estaba estudiando, metió a una de sus perritas, que siempre le gustaba como acompañarla, y ahí estaban. Pero pues ya era noche, bueno, ya más, más bien ya era de madrugada, eh, es ya así como que ya saben, ya se estaba quedando más dormida que despierta, así como que lo que hizo fue como recargarse y ya empezar a cerrar los ojos como para echarse un sueñito antes de seguirle. Cuando dice que de así como de la esquina, de un punto de ahí del cuarto donde estaba, sintió como que algo se movió. Ella lo primero que pensó fue pues es la perrita, ¿verdad? Entonces recuerden que ella estaba como que entre dormida y despierta, así como que ya se iba y regresaba Cuando de ese lugar donde les digo que algo se movía Sale, dice que era pues una cara de una mujer con unas ojerotas así súper súper marcadas Así como las mías Que tenía el cabello oscuro y les digo los ojos y las ojeras eran enormes En eso abre la boca y grita ese grito ustedes pensarán, bueno, estaba soñando, pero fue lo que la despertó en la vida real. O sea... Cuando ve que la mujer, ¡ah! como que grita Ella se despierta y todavía ya despierta alcanza a escuchar como que lo último del grito Yo creo que a les ha pasado eso Que escuchan un ruido como dormidos Pero cuando despiertan alcanzan todavía a escucharlo Obviamente cuando abre los ojos Aparte de seguir escuchando como que lo último El último eco del grito Sintió el ambiente bien pesado Bien frío Y el colmo de todo fue que su perrita Estaba volteando a ver justo Donde ella había visto a la mujer O sea... Como que no había sido tan tan sueño. Dice que a partir de esa vez, pues obviamente le da terror que le vuelva a pasar. Ya nunca ha estudiado otra vez en la sala que era donde estaba. Y ya no se queda tan noche. Prefiere estar encerrada en su cuarto. Así que, pues, ¿qué opinan de esta historia? Esta historia, o esta última historia, personalmente me da miedo. Porque es una situación que nos ha pasado aquí en la casa. Yo creo que eso de escuchar la voz de tu mamá, de tus hermanos en tu casa y que no estén. O sea, es, es horrible porque ¿qué, ¿qué estaba imitando la voz de tu mamá o tus hermanos para hacerte ir a cierto lugar? No sé, no sé ustedes, pero bueno. Esto le pasó a Katherine. Katherine desde pequeña siempre tuvo como entre ya sea miedo, fascinación, curiosidad. Es algo que muchos sentimos a este mundo de lo paranormal. Pero pues no creen que ella andaba como que uy, buscándole algo así. No, simplemente esto le dio, o sea, esta curiosidad, miedo y demás le dio porque... Estuvo conviviendo, o sea, raro, con una entidad. Dice que es un hombre alto, flaco, con gabardina, pero que no siempre la trae. O sea, como Slenderman, pero como que a veces no trae el saco gabardina. Siempre ha visto como que la sombra o la silueta, más no así, si sí tiene, pues así de que los ojos así así, no. Porque hay gente que ve a los espíritus así tal cual como una persona o. Una persona. Eh. O algunos solamente la pura silueta, o ya sabe, ¿no? La primera vez que Katherine vio esta silueta tenía 8 años. Dice que vivían en ese entonces en casa de su abuelita y que estaba en el baño. De hecho, nos manda una foto para que más o menos nos demos cuenta de cómo está pues sí, la, la puerta para que entendamos el contexto de esto. El caso es que quería ir al baño. Entonces ella sale de su puerto, va al baño, ve que la puerta está cerrada, la trata de abrir pero no puede... Entonces lo que hace es como así como pegarle con el, con el hombro para hacer más fuerza y así es como abre el baño, cosa rara porque eso pues no pasaba, ¿verdad? Pues ya sabe, entonces Katherine va al baño, se está lavando las manos y siente como que alguien así como que le jala el cabello pensando que era su hermano menor, voltea así como que... y lo que ve es como la sombra así del señor Entonces pues ella así como muy quitada de la pena Va con su mamá y le dice, oye mamá, es que hay alguien en el baño. Hay como un señor en el baño y me jaló el pelo. Entonces su mamá dice que, o sea, al principio así como que, un señor, a ver. Y que van caminando y efectivamente su mamá también vio la silueta de alguien ahí en el baño. ¿Qué hace su mamá? Le dice, ve con tu papá y dile que alguien se metió a la casa. Entonces... Agarra, o sea, como que la manija de la puerta y la cierra y la estaba deteniendo Esto como si había alguien ahí encerrado pues para que no saliera a la demás casa Y que pudiera llegar su papá y que pues se pudiera hacer algo, ¿verdad? Entonces dice, llama a tu papá, llama a tu papá O sea, le dice, papá, te habla mi mamá que alguien se metió a la casa Entonces va el papá por un cuchillo, va al baño y les dice, sálganse Porque pues sí, ¿verdad? Uno nunca sabe Entonces salen, pero pues no había nadie adentro ¿Están de acuerdo? O sea, abrieron la puerta y qué encontraron si es que ellos vieron la sombra de que alguien ahí había adentro. Dice que curiosamente nunca hablan de ese tema. Nunca les dicen qué pasó, nunca les dicen nada. No hablan de ese tema. Y la segunda vez que la vio tenía como... Bueno, o sea, la sombra tenía como 13 años. Vivían en un departamento. Y dice que ella venía muy feliz de la escuela porque le habían regalado un cartel. Entonces entra a su casa, que sea un calorón afuera curiosamente cuando abre la puerta de, pues, sí, de su departamento el departamento se sentía bien frío y ella así como pues le dio cosa, Esa, o sea era una sensación rara y lo primero que hacemos cuando pues, nos sentimos como en peligro es llamar a nuestra mamá a nuestro papá, entonces le dijo mamá, mamá ¿dónde estás? del fondo le contestaron acá, ¿y por qué del fondo? porque allá estaba el cuarto de su mamá entonces va ella caminando hasta el fondo del departamento pues no había nadie, su mamá no estaba entonces fue así de Ok, o sea, ya ni quiso investigar si había más gente, no, no, no, salió de ahí, ella no sabía si estaban ahí o nada O sea, escuchó la voz, fue a donde escuchó, vio que no había nada y ya no quiso ver si estaba en otro cuarto Fue corriendo a casa de su abuela y curiosamente ahí estaba su mamá, su hermano y su abuela Es decir que nadie estaba en su casa, ¿esta entidad fue la que está haciendo la voz de su mamá o okay. qué? Dice que la última vez que lo vio ya estaba más grande Andaba como con su novio Y subieron a su departamento Ya para dejarla ahí Y pues cuando iban subiendo Alcanzan a ver también como una silueta Entonces ellos dos mejor se esperaron Porque se les hizo medio sospechoso Pero realmente es que no había nada O sea, era esta silueta que ella ve y ve y ve Entonces pues, quién sabe si es como Ya saben, una entidad que luego está atada A nosotros sin que nosotros sepamos Por diferentes cosas del destino O algo, no sé, ya saben... Pues alguna entidad que le queda dar un mensaje Un espíritu, alguien, algún familiar Que ande por ahí y por eso se le aparece Y se le aparece, quién sabe Pero dice que hoy en día tiene un bebé de cuatro meses Y desde los cinco meses de embarazo Como que toda la vibra que ella sentía de eso Cambió y como que todo se calmó muchísimo Y bueno fantasmitas Esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les hayan gustado estas historias De aquellos mosquitos, ya lo pudieron ver Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente Y les mando mil veces, recuerden checar um, Videos anteriores, les mando muchos Besos.